Para poner un fondo de color en algún mapa de Happy Wheels es demasiado fácil y hay dos opciones. La primera es para todo el mapa, donde le podemos dar en Level Options y ahí elegir el color. Acá, al momento de probar, y esta. La segunda manera. hacer un cuadro, si se puede hacer un cuadro, así, a ver, así verán que, que tapar casi todo pero eso se puede arreglar Pre tienen que presionar control y varias veces abajo muchísimas veces y después simplemente probamos ah oh, quitamos el interactivo y probamos ya eso fue todo ahora para hacer que <coughs> esto es decir el fondo se superponga y foreground que quiere decir que se rebasa a cualquier cosa pero a todo hasta el jugador Así que eh, eso fue todo.